Un sabio dijo, quien no te busca, no te extraña, y si no te extraña tampoco te quiere. Quien te extraña hace todo lo posible por buscarte y, y no por perderte. Si nos damos un tiempo para analizar esta frase, nos daremos cuenta de que es lógica pura. Si eres tú quien extraña a una persona, seguramente harás todo lo que esté a tu alcance para poder verle, para poder sostener sus manos, para poder pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a esa persona. No te desapareces de un momento a otro, sin dejar rastro y cortando toda comunicación. Si es al revés, entenderás que la otra persona deberá tener tu misma dedicación para no dejarte ir. Demostrará sus sentimientos hacia ti, quizás no lo notes al principio, pero sí lo hará, e insistirá cada día más en encontrar alguna forma de estar contigo, o siquiera hablarte por un instante. No es algo difícil de comprender, si quieres a una persona, le buscas, no haces que se aleje de tu lado, le mantienes ahí demostrándole lo que sientes de verdad. No corras por alguien que ni camina por ti. Recuerda que quien ni te busca tampoco te extraña y si no te extraña, es que tampoco te quiere. Creo que todos hemos visto a una persona que vive y muere por alguien que simplemente no le hace caso. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que es una escena un tanto triste. Ver cómo alguien malgasta sus energías y esfuerzo en una persona que no le quiere, hace que nos sintamos mal, aunque sea un poco. Ahora imagina cómo se debe sentir el verte a ti mismo o a ti misma en esa situación. Con esto no quiero decir que dejes de intentarlo. A veces la persistencia trae consigo una grata recompensa, sin embargo, existe un dicho muy conocido, mucho de algo bueno puede hacer daño. Insistir demasiado en una persona que no te corresponde solo te causará dolor. A veces debemos dar un paso atrás, analizar la posición en la que nos encontramos y si no nos gusta, desistir inmediatamente. No es quien te busca cuando te estás yendo, es quien te detiene para que no te vayas. De hecho, no es ni siquiera quien te detiene para que no te vayas, es quien simplemente te da razones para quedarte. Esa es la persona que vale la pena. Si lo piensas bien, las frases, quien te busca cuando te estás yendo y quien te detiene para que no te vayas tienen algo en común, que ya te estás yendo o estás a punto de irte, eso no sirve, sirve quien no te hace pensar en irte. Es por eso que se debe de tener mucho cuidado cuando se elige a alguien, esa persona podría influir en ti y sus acciones definitivamente determinarán si quieres quedarte o no. Elige sabiamente quien de verdad te quiere con el corazón y respalde sus palabras con acciones. Ser la persona indicada. Es increíble la cantidad de personas que se desgastan y se obsesionan por alguien que en realidad no vale la pena, crean una película en su mente en la que todo es color de rosa donde unicornios dorados y conejitos rosados corren libres en una pradera mientras la boda de sus sueños ocurre con esa persona especial. Lamentablemente esa película siempre termina con un soñador con el corazón roto. Lo peor de esto es que dicha persona especial no les hace caso, sean honestos con ustedes mismos, abran su mente a nuevas probabilidades y razones cuando su amigo o amiga les diga, creo que esa persona no te conviene, no es necesariamente por celos, no es por envidia, es porque te conoce y como no está bajo un hechizo puede ver algo que tú puedes estar ignorando conscientemente. Si existe una persona a la que le tienes mucha estima, no importa lo que haya sucedido, intentarán mantener el contacto de una forma u otra. Querrás saber si esa persona está bien, querrás encontrarte con ella para tomar o comer algo y hablar como antes. Y eso está bien, se extrañan y se hacen falta. Lo que no está bien, es que tú muevas cielo y tierra para verse y esa persona no mueva un dedo. Esto no se aplica solamente a relaciones, se aplica también a amistades e incluso puede ser aplicado a casos familiares. Se debe entender que el hecho de que una persona no te busque, significa que no te extraña, y si no te extraña, no le haces falta. Pudieron haber vivido muchas cosas juntos, pudieron haber sido muy unidos, pero simplemente se alejaron y ahora los dos deben de continuar sus vidas. Es una cruel vuelta del destino que tarde o temprano todos debemos aceptar. Existen personas que conocemos para hacer del viaje de la vida algo entretenido, sin embargo, son parte del viaje y no del destino. Dichos aquellos que encuentran una persona con quien de verdad puedan vivir el camino y el destino juntos, pero es algo que muy poco se da, saber cuándo soltar es primordial en este caso. Cuando una fuerza imparable se encuentra de frente con un objeto que no puede ser movido, generalmente sucede una explosión, y como todos sabemos, en las explosiones siempre existen los daños, nadie quiere pasar por el daño, y es por eso que retirarse resulta ser sano, dejar que las cosas sigan su curso natural y enfocarnos en otras cosas, extrañar sin ser extrañado, buscar sin tener nadie a quien encontrar, son desazones por los cuales todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Pero como es algo normal, ayuda mucho saber que no se está solo. Existen muchas personas pasando por eso ahora mismo y existen personas que ya pasaron por ahí. Y si esas personas pudieron superarlo, tú seguramente también puedes. Analiza tu propia situación y toma control de tu vida. Toma decisiones inteligentes y beneficiosas para ti. Cuando una persona no demuestra interés en ti, sin importar lo que hagas por ella o él, apártate, enfoca tus energías en algo más y déjale seguir su camino. Gracias, Marco. Sí, la persona que no te extraña simplemente no te busca. Vamos a ser claros y conscientes acá ahora mismo. Te voy a hablar a ti amiga a ti que ese hombre o esa mujer puede ser el caso que te abandonó que te dejó que te desechó y no hace absolutamente nada por buscarte no da pie para que tú te acerques de nuevo a su vida simplemente se acabó y se fue <ríe> no te frustres Imagínate, eso es muy común que suceda Me ha ocurrido en repetidas ocasiones Lo ideal aquí Lo bonito aquí Es valorarnos Amarnos Querernos Y no caer en ese círculo vicioso que tanto añora a esta persona tan estúpida Que nosotros estemos es como si fuéramos un hámster en una ruedita de estas en la que suelen jugar como si estuviéramos persiguiendo algo ficticio estuviéramos persiguiendo algo que sinceramente no viene al caso no existe un amor que no lo hay no debemos escúchame bien no debemos Ponernos de esta manera No lo merecemos Claro que no Yo personalmente Siempre Estoy pendiente de que Las personas Sonrían A mi alrededor Y créeme que no es muy complicado hacerlo Pero esto está en la personalidad de cada quien Así que no puedes exigirle o no pueda exigirle a esa persona que no me amó ser como yo quiero que sea, ¿verdad? Pues esta moraleja también te la transmito a ti, querido amiga. Nosotros no tenemos por qué comportarnos de esta manera. Simplemente nos ponemos encima de la coraza y nos vamos bien lejos. Porque esa persona no nos merece. No merece ni un saludo de nosotros. No merece nada bueno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué vas a gastar tu tiempo en alguien que no te valora? Gástalo en ti. Valórate tú. Arréglate. Sal contigo. Mírate en un espejo, no sé. Siéntete bonita. Para que de esa manera veas. Y te des cuenta de que... Todo, todo gira en torno a ti al final. Una frase del video que me quedó sonando es No corras por alguien que ni camina por ti. Recuerda que quien no te busca tampoco te extraña. Y si no te extrañas, ¿por qué tampoco que te quiere? Esto es muy real. Así que, ¿qué más moraleja quieres? No corras por alguien. Si vas a correr por alguien y vas a poner todo de ti por alguien, que ese alguien seas tú. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima, querido o querida amiga. Que Dios te bendiga, y ya sabes. Date tu posición. Lo mereces.